¿Qué tal? Soy Xavi que bienvenidos a otro vídeo de mi canal Seguimos con Anita en Rockin' Rio. les dije, iba a ver el concierto entero Lo estoy viendo por partes Porque ahora mismo no tengo mucho tiempo Hasta el fin de semana que pueda ver el show completo Y estoy viendo a días Unas cuantas canciones Para poder subirlas En este caso vamos a ir con una canción que Por el título creo que no la he escuchado Terremoto este de Anita, Rockin Rio, Lisboa 2022. Foda! ¡Oh! Me encanta este look. Qué guapísima por favor. <música> No la había escuchado jamás. Wow, ¡Me gusta el sonido! No había escuchado nunca Terremoto. Muy buena también. Pues otra más para mi lista. Esta ha sido Terremoto de Anita. Muy, muy buena. Eh, o sea, creo que lleva tres looks. Vi el, este con estilo Cleopatra, así un poco egipcio. Um, este lleno de brillantes que también está preciosa. Pero este tan colorido, este body, es precioso. O sea... ¡Qué bonito! O sea, me encantan los tres looks. Brutal, brutal, brutal. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Como podéis ver, son dos minutos de, de vídeo tan solo lo, lo, que, lo que ha durado la canción. Pero bueno, eh, son los fragmentos de canciones que me están saliendo en YouTube si tenéis algún link donde queráis que reaccione ya os lo he dicho dejadme en comentarios porque a veces por el título no puedo encontrarlo así que bueno esto ha sido Anita con terremoto en rocking Rio si os ha gustado darle like y no olvides suscribiros al canal nos vemos en el próximo